Se posso pensare a due parole che esprimono che cos'è la vocazione per me è innanzitutto relazione perché essa è un rapporto di amore un rapporto di amore tra me e il Signore Gesù che mi ama fino alla follia e questo amore fino alla follia mi ha, lo ha spinto a chiamarmi a seguirlo ogni giorno nelle piccole e nelle grandi cose con la certezza e la consapevolezza che Lui non mi abbandonerà mai الدعوة قبل كل شي هي دعوة للفرح وبنفس الوقت هي دعوة للحب أن نقول نعم للحب على مثال مريم مريم من خلال بشارة الملاك لألا قالت نعم من خلال كلمة ها أنا أمة للرب ونحن كمان مدعوين لحتى نقول النعم تبعيتنا كل يوم ونجددها كل يوم لحتى يكون فرحنا كامل ومحبتنا أكبر la vocación es para mí una llamada divina que precisa de una respuesta obediente. Es decir, alguien conforme a su vida a aquella de Cristo que es vida, dedicando su -se servicio de deus, la humanidad y e la criatura inteira. Vocation is a divine calling, which needs a human response, that is, a joyful, generous and total response. Vocation for me is a call to love, and in order to respond to this love, there are many different ways. I said yes, but I said yes to consecrated life first and foremost. As for now, I'm preparing for my diaconate ordination, which is, I also had said yes to priesthood. So we have many different ways to say yes in order to participate in the love of God es de <tose> la vida, Estos jóvenes frailes vienen de diferentes partes del mundo y han pasado los últimos años de su formación aquí en los santos lugares. Con los dones recibidos de Dios, tratan de responder a una llamada de amor, con alegría, pero también con las luchas de cada día, con la escucha de la voluntad de Dios y con obediencia. Un camino vocacional que llevó a estos siete jóvenes frailes a ser ordenados diáconos el domingo 21 de mayo, en la Iglesia de San Salvador, en Jerusalén, en una celebración presidida por Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. Estuvieron presentes el nuncio apostólico, Monseñor Adolfo Tito y Llana, el vicario de la custodia, Fray Ibrahim Faltas, numerosos sacerdotes, así como familiares y amigos, que han venido a compartir este día de alegría. En su homilía, Monseñor Pizzabalá subrayó cómo la gloria de Cristo se encuentra en el amor y la gratuidad. Ordenarse diácono significa volver a ser servidor y hacer un don total de uno mismo, asumiendo el estilo de vida de Jesús. La imposición de manos significa dos cosas. Ante todo, invocar al Espíritu Santo, pero invocarlo a través de la Iglesia, porque en la Iglesia los dones dan fruto. La Iglesia ha cambiado muchas cosas, pero siempre permanecerá esto, la forma en que la Iglesia se suma, al deseo de Dios de continuar la obra del reino, de Dios. Del, del reino de Dios. Estas ordenaciones son un don del Señor a la custodia y un don de la custodia a la Iglesia local y universal.